Compromiso con la patria. Nuestro compromiso con la patria es contar con servidores públicos, con valores y principios. Amazúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Amaquella, no seas flojo. Amayuncu, no seas servil. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.